¿Tienes el coche asegurado en Asa, Estás de enhorabuena, en Tallerbox te regalamos la revisión de tu coche por realizar cualquier reparación con tu seguro, ya sea pintar un paragolpes, el coche completo, un golpe que te han dado o alguno que haya sido culpa tuya. Cualquier reparación realizada con Asa en Tallerbox tendrá premio, le regalaremos al cliente la revisión de su coche y te preguntarás por qué. Pues por dos motivos, dos motivos por los cuales estamos muy agradecidos a ASA. El primero de ellos es la confianza que han depositado en nosotros. Desde hace, desde la semana pasada, no nos mandan peritos, es decir, confían plenamente en la forma en la que reparamos sus coches. Y en segundo lugar, porque, a pesar de todas las trabas impuestas, nuestros clientes siguen viniendo a reparar aquí, con lo cual ASA nos ha hecho darnos cuenta de la fidelidad de nuestros clientes y se lo queremos agradecer de esta forma, no, no de boquilla, sino con hechos, queremos que sus asegurados, que mejor que sus asegurados, se beneficien de esta relación. Por ello, os repetimos, cualquier reparación que realicéis con Asa en Box os obsequiaremos con la revisión, el cambio de aceite y filtro de vuestros vehículos. Si me estás viendo, te agradecería enormemente que le dieras la mayor difusión posible, que llegaras a todos tus contactos y que se puedan beneficiar de esta oferta porque será por tiempo limitado y por supuesto con recambios originales, coche de sustitución y garantía de por vida. Solo por tiempo limitado. Ven e infórmate. Muchas gracias.